Este es el boletín de visas correspondiente al mes de noviembre. Entonces, en el mes de noviembre vemos que hay algunos adelantos eh, en cuanto a lo que tiene que ver con estos boletines de visas. Eh, vamos a ver el que corresponde específicamente. Este es el mes de noviembre. Y también podremos trabajar lo que es el boletín de octubre aquí están los dos octubre y aquí está noviembre nosotros observamos que dentro de la categoría f1 eh, recuerden que la categoría f1 es la que estrictamente corresponde a los hijos e hijas de solteros estadounidenses o sea esa es la categoría f1 cónyuges e hijos e hijas solteros de residentes permanentes entonces esa es la categoría que tiene que ver con la F1. La F2 ya viene siendo esta que está acá, que se refiere a los cónyuges e hijos de residentes permanentes, F2B, hijos e hijas solteros de 21 años de, 21 años de edad o mayores de 21 años de edad. También está la F3 que corresponde a los hijos e hijas de casados estadounidenses, y por último tenemos la categoría F4 que es la de hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses. Vamos a ver, eh, la, a comparar entre lo que es el mes de octubre y lo que es el mes de noviembre. Entonces en el mes de octubre nosotros vemos que la F1 estaba para el 15 de enero 2013. Entonces adelantó del 15 de enero, febrero febrero y marzo adelantó un promedio enero febrero y marzo dos meses adelantó esta categoría para como dice acá todas las áreas de carga excepto las enumeradas o sea enumerada viene siendo esta que está acá y le explico más adelante con relación a esta que está acá pero eh, aplica todas estas esto es lo que consigue nuestro país hay otros países que son diferentes está lo que es China continental, está India, está México y está Filipina. Y ahí están las fechas para los distintos países. F1, 15 de enero de 2013, en el caso de nosotros que estamos aquí en República Dominicana, que es lo mismo que pasa con, con China continental. Igual con India, pero ya en México hay cierta variación donde lo lleva al agosto del 1997 que es mucho más lejos y, y esto es referente a que ningún país puede agotar más de un porcentaje de las visas de inmigrantes que tienen los estados unidos y como en méxico hay muchas solicitudes pues a ellos se lo ponen un poquitito más lejos eso pasa en, en la mayoría de las categorías excepto en el f2a entonces en Filipinas nosotros vemos que está del, de, para el 2008, junio de 2008. El F2A, recuerden la parte que le había hablado, que el F2A es para cónyuges e hijos de residentes permanentes. Cónyuges e hijos de residentes permanentes. En, este, en, este, en esta parte, F2A, en el mes de octubre, estaba en curre, por defecto, ya en el mes de noviembre sigue en la misma... En la misma en el mismo nivel o estado, el corren es que las visas están disponibles, pero más adelante yo le voy a explicar por qué no sale de una vez, porque qué se hilata más o menos un promedio de 18 meses. Más adelante yo le voy a explicar a ustedes a qué se debe esta parte. Está lo que es la categoría F2B, la F2B tiene que ver directamente con los hijos de residentes permanentes que son solteros ahí entran dentro de esas categorías para el mes de octubre estaba para junio 14 y ya en el mes de noviembre entró para el 8 de julio adelantó aproximadamente un mes o sea lo que adelantó fue un mes en esta categoría para nuestro país República Dominicana lo mismo que los demás países que están en la misma dimensión, exceptuando a México y Filipinas entonces nos vamos a la categoría F3, la categoría F3 es para hijos casados de ciudadanos americanos esta en octubre estaba para el 15 de septiembre eh, 2007 y nosotros vemos que alcanzó solamente adelantó un mes exactamente un mes y está para el 15 de octubre, 15 de octubre de, del 2007 son las, los que están disponibles ya para emitirse una visa de parte de la Embajada Americana. O sea, los casos que son de esta fecha, 15 de octubre 2007, eh, hacia abajo, bueno, pues ya hay visa disponible. Es el final de acción. Entonces, eh, tenemos por último lo que es el F4. El F4 es para hermanos y hermanas de un ciudadano americano y están. En el mes de octubre estaban para el 22 de noviembre de 2006. Y aquí, mire cuánto adelantó. De noviembre adelantó a enero. O sea, noviembre, diciembre, enero. Bueno, dos meses eh, más o menos adelantó la categoría F4. Que es una de las que más adelantaron. Bueno, este es en sí el boletín de visa de noviembre. Aquí están todos. Así es que vayan chequeando por dónde van las cosas. Más adelante, en otro tutorial de video, yo les voy a enseñar a ustedes cómo ver eh, exactamente en qué tiempo está trabajando la embajada. Y además de esto, les voy a dar algunas opciones para que ustedes siempre estén a mano y estén al día con relación al boletín de visas. Esto es lo que tiene que ver con el boletín de visa correspondiente a los meses de octubre y los meses de noviembre. Eh, no te olvides darme seguimiento, suscríbete al canal y dale a la campanita Para que te lleguen las notificaciones cada vez que nosotros vamos subiendo los videos Aquí ustedes van a ver eh, varios enlaces a través de los cuales ustedes pueden conectarse eh, con nosotros eh, ya ustedes saben en este caso con relación al boletín de visa Esperemos que lo adelante, pues las cosas vayan adelantando Y que no nos desesperemos que un día será